<laughs> oh, yeah. Bravo! Bravo! Say! Si. Say! Si. Say! Si. De Dios te caí, sí. Dentro vídeo. de nada quiero que me permitáis pegarle una guantada con la mano abierta a un idiota de la vida que compara las cajas de PlayStation 5, aquí la veis, sí, así son las cajas de PlayStation 5, sí, también las de dos pack también. Este, este, esta generación no se han esforzado como las otras y entonces eh, enseñas las cajas de la Playstation 4 y enseñas alguna que otra de, de Playstation 5 con un dibujito y tal y dices que eh, es una vergüenza una vergüenza una vergüenza de, de presentación la caja de la consola es una maravilla que dice, es que no trae dibujitos mira, yo me compré la consola de los primeros en noviembre o sea y me costó, ¿eh? me costó la mismísima vida, era día tras día día tras día refrescando la misma página una y otra vez una y otra vez, una y otra vez. Oh, re, mmm, nunca se me olvidará. O sea, es que era era muy, muy difícil comprarse la Xbox Series X en ese momento. Ahora ya hay más normalidad de compras, tanto de Xbox Series X como de Series Pero en aquel momento era súper difícil. Yo intenté decir, digo, a mí esta gente de, eh, con perdón, eh, de Amazon, eh, otros que Extra Life, todos estos sí, son de fiar, pueden dar, pueden traer la consola, pero al final decidí comprarla a la propia Microsoft, a la propia Microsoft le decidí comprar su propio producto, porque voy a necesitar de intermediarios, si... Sí la propia microsoft me la puede vender y se la compré a microsoft y entonces me llegó como a todos os llegaría la caja que veis que veis vale y que este señor por llamarle de alguna manera dice que qué malas son que qué aburrimiento que qué vergüenza que no ponen que no ponen que no ponen dibujitos como en, en las ediciones de la PlayStation y yo digo bueno no todas las las ediciones solamente las, las especiales yo no he comprado una Xbox especial he comprado la Xbox nada más no, no es una edición especial ni nada de eso. Y aún así, fijaos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Power Your Dreams! <risa> paso vamos a encender la consola entonces como veis eh, de qué vamos hablando de qué estábamos hablando de que de que las cajas de, de la Xbox son una mierda amigo mira bien cómo es tu consola también. mira bien la caja de, de tu playstation ahora sí, vamos a hablar del tema que nos ocupa State of Decay 2 Estado de decadencia Muy bien, hay que hablar de este juego porque uh, de hecho, ha publicado un, un bonito y muy gracioso pero el Twitter dice algo muy importante dice que hay más de 10 millones de jugadores activos en, en el juego, las impresionantes cifras del State of the Kai por Generación Xbox, hoy 21 de mayo del 2022, dice todo el mundo suele poner por ejemplo el CEO que es un juegazo, es un juego increíble, muy bueno, ...dentro de la lista de juegos generados por Xbox Game Studios... Eh, ...como la viva imagen eh, de retomar el vuelo, ¿no? de, de remontar el vuelo... Eh, ...pero hay otro juego más que también entra dentro de esta categoría... ...y es ni más ni menos que el Stay of the Guide... 2, ...que pese a un comienzo mejorable... ...vamos a ser un poquito sinceros... ...había bugs, había problemas... ...estaba un poquito vacío también de decorado y también ha, ha mejorado mucho en, en ese sentido pero bueno, bastante ha mejorado ha conseguido ganarse a una comunidad fija y fiel bueno, y tan fiel ¿no? yo tengo la, en la Xbox One de arriba y en la Xbox Series X lo tengo instalado y en el, y en el PC lo tenía instalado, pero en el PC mmm, cuando me necesito memoria, digo lo quito lo quito no no no no importa lo tengo lo tengo en dos consolas que, eh, pero es increíble la cantidad de horas que yo mismo le he echado a este juego eh, también eh, y de la que me siento también en parte orgulloso de estos datos que nos ofrecen los porque he sido otro cazador más de zombies eh, dentro de este magnífico mundo nos muestra orgullosa las cifras del Stay of the Kai. Sobre las cifras nos cuenta que ya son más de 10 millones de usuarios los que la juegan, los que juegan al juego desde su lanzamiento y que se han matado a, ojo, 1,8 millones de juggernauts, es decir, los grandes y 2,8 billones de zombies ojito porque Back for Blood eh, yo creo que Back for Blood está superando seguramente como vienen a miles no hay manera de, de competir contra eso pero 2,8 billones de zombies asesinados por toda la comunidad de Xbox, o sea, es un... es un aplauso para nosotros mismos, Es un, lo hemos conseguido gracias a nosotros, lo hemos conseguido, me encanta esta, esta noticia, me encanta, es una noticia tóxica y alegre al mismo tiempo, me gusta. No tan alegre quizás será para muchos el entender el triunfo completo de Evil Dead, pero os aconsejo pequeño gameplay de cuando empecé a hacer el tutorial y ya parece que soy un novato que acaba de llegar porque aún haciendo el tutorial vais a tener que hacer muchas cosas, este juego promete no horas, promete años de, de diversión ¿vale? este y Back for Blood se van a convertir en los juegos en los juegos en, el Devil Dead se juega en tercera persona está viendo al personaje y tal no no en primera persona como como en como en el Back 4 Blood y vais a poder jugar de una manera muy loca. Muy loca. O sea, os va a encantar el juego. Va a aparecer también muchos personajes conocidos. Está, podréis jugar al modo historia al single, al single player. Eh, por supuesto. Os lo recomiendo también que lo hagáis. Porque así podréis conocer, aunque sea mediante videojuegos más o menos de que iban las películas están todas con las carátulas es un, todo un ejercicio hermoso de nostalgia para todos aquellos que hemos visto películas de Zan Raimi eh, como son Evil Dead, Bad, Bad Tasty es decir mal gusto eh, brain dead, que fijaos como, como se como, como se traduce en español, que lo tradujeron como tu madre se ha comido a mi perro tu madre se ha comido a mi perro dicen aquí en el bueno, vamos a seguir con, el, eh, es increíble lo de la, la noticia esta usáis al, otra vez al al analista de bits. Eh, no es muy de fiar, ¿Eh? no es nada de fiar por la misma vagancia que tienen otros youtubers también que son muy vagos que ni editan sus vídeos, nada más que le ponen la cabecera, de se ponen a leer, no, no, amigos, no, ustedes habéis visto ya eh, una pequeña parte del gameplay. De, de este maravilloso juego de Dead y Evil Dead eh, The Game en todas sus versiones este título parece haber tenido una acogida bastante aceptable no, bastante bastante grande en apenas una semana de vida en el mercado consiguiendo llegar al medio millón de copias vendidas siendo números que no están nada mal y sobre todo para el precio que tiene el juego, el juego, mmm, me ha costado muy barato, me ha impresionado, digo no, o sé sea, bueno, mmm, un juego nuevo, no debería pues no, me ha costado bastante barato, en realidad, no, el juego básico, ¿sí? con el disco y tal, la idea de games podemos encontrarlo tanto en PC como en consolas de pasada y de nueva generación, o sea, lo podéis jugar tanto en la Xbox One como en la Xbox Series X, o la Playstation 4 y a la Playstation 5 y ya para acabar eh, os emplazo a un nuevo vídeo, amigos y amigas, vengadores y vengadoras, nos vemos en el próximo programa de Toxic Game Channel, espero que os haya gustado el programa y os espero en el próximo, hasta la próxima amigos el vengador tóxico se va a tomar un Coca-Cola y a jugar un poco más.